Lo que estás viendo es simplemente puro engaño visual y te lo voy a enseñar a hacer aquí en este momento. El texto, obviamente, como ya es costumbre de nuestro curso, les voy a indicar que es una black flag a unos 130 puntos más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a duplicar. Y en el primer texto que ya está escrito, nos valdremos el panel apariencia. Lo voy a extraer aquí, lo voy a hacer un poco más grande. Queremos un relleno. Y elegiremos un magenta claro. Bueno, a la final, a la larga, tú puedes elegir realmente cualquier color que te guste, ¿no? Y luego, un, este, un efecto que se llama distorsionar Ocean Ripple, o sería como ondas de océano en español. Entonces, la idea aquí es que puedas jugar con valores para que dé el efecto que realmente necesites. Yo lo voy a dejar en 6 y 9. Una vez que doy clic en OK, me dirijo al segundo texto en la parte superior... Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a crear un degradado como relleno y en el panel de degradado, en la dirección, lo pondremos en menos 90. Ahora voy a reemplazar los colores por un magenta bastante claro hacia un lila, más o menos por ahí, que nos dé más o menos ese tipo de efecto, ese tipo de, de situación. Ahora voy a duplicar este relleno y en el nuevo duplicado voy a trabajar con un efecto que se llama texturizar. Steinet Glass aquí eh, yo te invito a que tú puedas eh, hacer un poco más grandes los tamaños de las celdas si los trabajas con poco se va a ralentizar muchísimo la máquina así que voy a dejarlo en 30 30, 4 y 3, clic en ok ya cuando lo tenemos ahí más o menos voy a asegurarme que esté en el relleno de aquí porque aquí en transparencia trabajaremos con un modo de fusión overlay para que pueda eh, o superponer para que pueda verse esto que está aquí, mira, para que pueda notarse mucho más el fondo. Voy a hacer un pequeño zoom aquí y ahí podemos ver ese tipo de efecto que es lo que realmente queríamos colocar. Y ahora, viene la parte yo diría que es mucho más electrizante, mucho más emocionante y es crear una máscara, que es la primera vez en este curso que vamos a trabajar con máscaras. Así que la máscara que vamos a hacer es simplemente un rectángulo aquí así, perfecto, le voy a hacer una pequeña característica o le voy a hacer una pequeña variación, ¿cuál va a ser la variación? con la herramienta de añadir punto de ancla o la pluma más, le vas a colocar justo en la mitad, le vas a colocar un punto de ancla, bueno yo no le di justo en, el, en la línea, ahí se me ha colocado, perfecto, entonces una vez que está colocado, debajo de la herramienta del punto de ancla, ojo y esto solamente lo pueden hacer las personas que vienen desde la versión Creative Cloud 2013, esto en la versión cs 6 no se puede hacer, hay que hacer otros, otros truquitos por ahí. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Clic y arrastras para hacer este efecto así como de onda. Ahora lo voy a subir un poquito más. Quizás por ahí, o a lo mejor me exagere un poco porque también quiero que cubra la B, la E. Voy de nuevo al punto de ancla. Lo voy a dejar por ahí más o menos. Perfecto, ahí. Selecciono los dos objetos y pongo Control 7 o Comando 7. ¿Dónde está esta opción? En Objeto, eh, Máscara de Recorte y Crear. Control 7 o Comando 7. Una vez que ya lo tienes ahí, simplemente lo que haces es montarlo el uno con respecto al otro. Voy a hacer un pequeño zoom aquí. Y para montarlo un poco más. Y con la flecha hacia arriba voy empujando un poco. Con la flecha hacia la izquierda también voy empujando otro poco. Ya casi, casi, casi, casi, casi lo tenemos. Ahora... Como parte de la estructura y para que se vea realmente bastante poderoso, doble clic sobre la máscara, procura seleccionar el texto y aquí en texto pondremos una sombra, es decir, efecto, estilizar, drop shadow o sombra paralela. El que viene por defecto, nada más, ¿sí? el que viene por defecto, clic en OK. Voy a salirme del modo de edición o de insolación, como le llama ilustrador, con doble clic. Mira qué tal, cómo nos ha quedado. Súper sencillo, pero realmente tiene mucho, mucho, mucho que ver. Yo estoy seguro que lo vas a mejorar muchísimo. Recuerda, mucho tiene que ver el tipo de letra, pero también tiene que ver los efectos que estás poniendo. Y bueno, sigamos en esto.